Bienvenidos nuevamente. En el capítulo anterior hemos visto cómo encontrar el centroide de una figura plana y su relación con el eje neutro. En el capítulo 3 estudiaremos la inercia. Pero bien, ¿por qué debería importarnos esta propiedad de las secciones? Esto es porque en la expresión para encontrar las tensiones en nuestro elemento prismático aparece la inercia. Bien, vamos a tomar un elemento con base B y altura h, pero lo vamos a poner de esta manera, de modo que el eje x pase justo por su centroide, quedando así h medios en la parte inferior y h medios en la parte superior. Lamentablemente la inercia también está definida mediante una integral, pero es una integral relativamente sencilla. Definimos el elemento diferencial de A, y usamos pues los límites de integración correspondientes. De este modo, obtenemos que la inercia para una sección rectangular de base b y altura h, donde el eje x pasa por el centroide, es de bh al cubo dividido por 12. Ahora, si colocamos nuestra sección rectangular, de modo que el eje x pase ahora por la base de dicho rectángulo, la integral será la misma. Lo que cambian son los límites de integración, que ahora no es desde menos h medios hasta más h medios, sino que entre 0 y h resultando una nueva inercia respecto al eje X de bh al cubo dividido por 3. Entonces ahora surge la duda, ¿por qué dependiendo de dónde ponga el eje X cambia la inercia? Lo que ocurre es que la inercia, a diferencia del centroide, depende del eje del cual se mida. Para el eje que pasa por el centroide corresponde a bh al cubo dividido por 12, para uno que pasa por la base son bh al cubo dividido por 3. Es por ello que es muy importante reconocer que para la primera se hará una distinción llamándole respecto al centroide, poniendo una barra sobre dicha inercia. Ahora, si bien ya conocemos que esta es la inercia respecto al centroide, de este rectángulo en particular, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para las secciones que habíamos visto anteriormente? que estaban compuestas por varias figuras geométricas al mismo tiempo, por ejemplo una con forma de T. Esta sería la inercia de una sección compuesta por dos figuras, y a pesar de que nosotros conocemos la inercia respecto al centroide de cada una, nosotros ya sabemos que esta sección tiene un centroide de la sección. ¿Cómo podemos nosotros saber entonces ahora cuál es la inercia respecto al centroide de la figura? Para ello, haremos uso del Teorema de los Ejes Paralelos, o Teorema de Steiner, el cual relaciona la inercia respecto a un eje paralelo con la inercia respecto al centroide más el área de la sección y la distancia entre los ejes al cuadrado. Ahora, por ejemplo, si nosotros conocemos la inercia respecto al centroide de una sección rectangular, podemos conocer también la inercia respecto a la base sin integrar usando el teorema de Steiner. La inercia respecto a un eje que pasa por la base será la inercia respecto al centroide, BH al cubo dividido por 12, más el área, simplemente B por H, y la distancia entre ejes, en este caso H medios. Así obtenemos nuevamente el resultado anterior. La inercia respecto a un eje que pasa por la base será BH al cubo dividido por 3. Eso es todo por hoy. Como siempre, no olvides suscribirte y dar al botón me gusta. Mi nombre es Jorge Lavarría y nos vemos pronto. Éxito.